Al caminar por la naturaleza, siento tranquilidad al escuchar los pajarillos cantar, el agua correr, el viento chiflar y ver cómo las ramas de los árboles se mueven con la fuerza del viento. Estar en la naturaleza es poder conectarme con el Creador y recordar que al principio todo fue hermoso de gran manera. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Yo aquí disfrutando de la naturaleza, vean lo hermoso que está. Me encanta, me encanta, me encanta esta, estar aquí. Realmente aquí es donde encuentro mi paz interior. Yo sé que muchas personas me preguntan, Juan, ¿cómo tú le haces para estar solo? Pero déjame hacerte... Eh, una meditación en ti, cuando tú dejas de entrar a Dios en tu corazón, vas a encontrar paz en tu interior. Pero lamentablemente, cuando tú aceptas a Dios, puedes observar la historia de Jesús cuando fue bautizado. ¿Qué pasó? Vinieron las pruebas, vino Satanás y lo tentó. No una, fueron varias veces. La primera le dice, si eres hijo de Dios... ...haz que estas piedras se conviertan en pan... ...entonces podemos analizar que la vida cristiana no es nada fácil... ...y la vida en lo personal tampoco va a ser fácil... ...siempre hay pruebas difíciles donde realmente las personas que... ...tal vez menos lo esperabas te fallan... ...o tal vez tu esposa o tu esposo que pensabas que iba a durar toda la vida se Te cambia por otro por otra Esta vida es así Ya el mundo realmente ha perdido la conciencia Entonces hoy quiero decirte lo que yo hago Yo primero empecé a meditar ¿A meditar en qué? En la palabra La palabra tiene poder Pero lamentablemente ¿Sabes qué pasa? Que ahora la palabra no, no vale para muchas personas la palabra solamente es un decir. Podemos observar que cuando alguien dice: Mira, préstame 100 dólares, 20 pesos, 10 pesos, hasta 5 pesos, y dicen: Y te lo devuelvo en una semana, mañana, lo que sea. ¿Qué pasa? Esa persona no te lo paga. Entonces, ¿dónde queda tu palabra? ¿Dónde quedan tus principios? Mucha gente dice, no, él tiene dinero, no lo necesita. La palabra se ha perdido, se ha perdido el valor de la palabra. Por eso en este mundo que estamos viviendo ahora, todo mundo necesita un contrato. O necesita un asesor financiero, como un banco. ¿Para qué? Para que te den un crédito. ¿Y qué pasa todavía acerca de eso? Como las personas ya se les hizo normal no pagar, tienen que dejar algo a cuenta, que es una casa, una cosa material. Es triste ver cómo la palabra se ha desintegrado en el ser humano. A veces me pongo a pensar y digo, ¡Wow! ¿Cómo era antes? Si tú te das cuenta y lees las escrituras donde Abraham, el padre de la fe, todo lo hacía con palabra. Y es más, decía, si alguien mentía, moría simplemente. La palabra ha perdido mucho poder. Realmente ahora la palabra no vale. Pero, ¿qué crees? Hay una palabra que sí vale. Hay una palabra que nunca se va a distorsionar. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios. No sé qué religión tú sigas. No sé a qué iglesia tú pertenezcas. Pero déjame decirte que aunque tú practiques una religión y aunque tú le quieras cambiar cosas, que, que no están en las escrituras la palabra de Dios nunca va a cambiar y, y es lo único que te va a dar esa fortaleza porque a pesar de las angustias las tempestades que están, estamos viviendo aquí realmente es la única palabra que va a ser verdadera así que te invito a que medites hoy y que si estás estresado, que si te han fallado, mira, Dios creó un mundo maravilloso, un mundo hermoso donde el ser humano ha acabado con todo, con su evolución, que dice, ah, vamos a hacer edificios, vamos a construir eso y aquello, ¿y qué pasa?, ¿Qué está pasando con la naturaleza? Si tú tienes el privilegio de visitar lugares así Yo te recomiendo que salgas No sé si te sientas solo o con tu familia Sal, respira aire fresco Nada, no es igual, no es igual 100% yo te digo, no es igual respirar este aire Que el aire de la ciudad ¿Tú quieres paz en tu interior? ¿Tú quieres paz en tu interior? Empieza a sacar las cosas que no te sirven en la vida. Por ejemplo, en mi caso, yo te voy a ser sincero. Tú, yo, tú no me conoces, tal vez, o la persona que está viendo este video sí me conoce, y va a decir, ah, no, Juan, era... Un borracho, un fumador. Le encantaba andar de fiesta en fiesta. Y sí, no lo voy a negar. Es más, hasta me acuerdo que una ocasión me quería quería aprender a bailar. ¿Pero qué crees? De nada me servía. Eso solamente me sentía vacío. Eso quería llenar algo que tenía dentro. Pero empecé a pensar, a analizar, qué cosas me nutrían mejor, qué cosas hacían que tuviera paz en mi interior. Imagínate que tú estás negativo y negativo y negativo y negativo, ¿qué crees que vas a ser tú? Vas a ser una persona negativa, pero si tú estás positivo y que el Señor va a ser la obra, que tal vez no te contestó la oración, porque a veces eres muy necio, y tú dices, no, yo quiero un carro, yo quiero un Mercedes, y Dios te da un carrito, decente, y no lo quiere. Pero, tienes que entender, que estas cosas son materiales, todo es material, todo, todo es material. El día que te muera, Todas estas cosas se van, se van a quedar Tus deudas se van a quedar Tú ya no las vas a pagar Trata de meditar en ti Trata de meditar en Dios Y verás el cambio que vas a tener en tu vida Es fácil ¿Es fácil el proceso? No, no es fácil muchas veces yo también me sentí solo muchas veces decía wow, pero es que hasta uno que está más feo que yo tiene novia y yo no o conocí a la chica que me encantaba por ciertos aspectos y decía wow pero cuando entiendes que tienes que amarte primero y amar primeramente a Dios todo te va a llegar con añadidura solamente aprende a ser feliz con lo que tiene y aprende a dejar las cosas negativas yo tengo amigos, familia que siempre están con esas cosas negativas yo los leo, les doy un consejo No voy a hacer nada con decirles No voy a poder cambiarle su forma de pensar Pero también yo no les voy a resolver el problema Cada quien tiene que resolver sus problemas Así que acuérdate de Dios de esta maravillosa creación. Y que Dios lo que quiere es que tú seas feliz. Que estés en santidad. Que entiendas que, que la palabra de Dios es la que te va a llenar tu corazón. Y ese vacío que tienes en tu vida. Cuídate mucho. Mira estoy disfrutando de este hermoso paisaje. Y espero que a ti también te guste. Esto si sí no es este, Editación Es un video que estoy haciendo Con mi celular Y bueno Voy a disfrutar de De un rico paseo Así que cuídate mucho Que tengas Una gran bendición en tu vida Y empieces a cambiar A cambiar ese chip que te han metido en la cabeza, así que te digo, decir, dicen las escrituras, venir a mí todos los que están cargados, que yo los haré descansar, bendiciones.